Suscríbete y dale a la campanita. Vamos por tomar por culo! Pues eso, nos seguimos yendo a tomar por culo. Voy a quitar esto porque estoy sin cámara. Estoy sin cámara, Estoy, pero no por sin cámara, estoy sin iluminación. Me he quedado sin iluminación. Un castañazo me ha reventado una lámpara, pero bueno, no pasa nada. Ya, ya lo, lo arreglaré en estos días. Bueno, eh... Decía Julio César que por norma los hombres se preocupan más de lo que pueden ver, perdón, de lo que no pueden ver que de lo que sí pueden ver. Y es algo curioso. Dices, tropecientos mil años después sigue pasando lo mismo. Nos preocupamos más de lo que no vemos que de lo que vemos. Mm, tendemos a imaginar situaciones que no han ocurrido y no nos estamos preocupando de lo que está ocurriendo. Y eso, eh, llevado al trading, pues es un, una norma que se cumple continuamente. Me estoy preocupando más de si va a caer a 17.000 que de estoy en 20.990 aproximadamente. Y bueno, pues eso es un error que cometemos y lo cometemos todos, ¿vale? lo cometemos absolutamente todos. Pero bueno, eh, no pasa absolutamente nada. Siempre, siempre, siempre... Eh, de una forma o de otra, esos distractores en nuestra mente van a estar ahí. Tenemos que intentar controlarlos y tenemos que intentar que sean en beneficio de nosotros, no que vayan en nuestra contra. Y normalmente empezamos a pensar en los easy, easy, easy, en vez de en los está pasando esto, está pasando esto o está pasando esto. Los easy son muy jodidos. ¿Vale? Sobre todo si tienes cerca gente eh, tóxica. Cuando tienes gente cerca gente tóxica... ...que empieza a, a decirte tonterías... ...muchas veces... ...y a desmotivarte... ...terminas claudicando. Y cuando claudicas... Eh, ...pierdes. Y cuando pierdes, estás jodido. Y cuando estás jodido... Eh, ...los demás que están a tu alrededor también... Mm. <risa> ...y encima... Eh, ...luego pasa lo que pasa... ...porque no solamente es eh, tu trading, sino que luego dices, con lo que me ha costado ganar esto, ahora llegan los jodidos de turno y me lo quieren quitar vía impuestos, vía eh, IPC, vía mil cosas vía malas políticas ¿No? o sea, decía Ronald Reagan que el contribuyente es una persona que trabaja para el gobierno, pero sin haber hecho las oposiciones a funcionario, y esto es en real, es decir, un sueldo medio, trabaja hasta el 1 o 2 de julio para el gobierno. El resto ya trabaja para sí mismo. Hay gente que todavía, más o menos en estas fechas, ya empieza a trabajar para sí mismo. Es muy jodido, ¿eh? En fin, pero como decía aquel, me gusta lo que hago, sigo haciendo lo que hago, y no estoy tan desprovisto de aptitudes como para tener que dedicarme a la política. <risa> Así que vamos a ir al grano, vamos a ir a Bitcoin, esto es Bitcoin, en Binance una hora, eh, bueno, pues de momento no se ha hecho aquí este puentecito para ver si hace un doble suelo y podemos rebotar, estaría bastante bien, creo que es una de las opciones, cuidado, eh, no un rebote definitivo, ni mucho menos, ni tal, simplemente un rebote dado la caída que hemos tenido, ¿vale? Es una recuperación. Ahora bien, ¿qué pasa? Yo no creo que vaya a haber nada significativo hasta el domingo lunes. ¿Vale? Con suerte. ¿Por qué? Pues porque, bueno, los futuros del CME cerraron donde cerraron. Que por cierto, vamos a ver dónde cerraron. <ríe> que, a ver, lo tengo por aquí. Taca, taca, taca, taca. Según nos marca aquí, cerraron en 21.230. Es decir, un poquito más, más o menos en la zona, ¿vale? En la que nos estado moviendo aquí de forma horizontal. Entonces, ¿qué hace? subo, recupero la zona, vuelvo a caer volveré a subir, recuperaré la zona y bueno, pues una vez que la que ya la recupere con cierta seguridad y abra en los futuros del CME, pues ya veremos si vamos para arriba si vamos para abajo, en principio y tal, y como cerraron pues lo que podemos ver es que me parecía que quería frenar, vale, una vela de indecisión, pero claro, es de viernes de viernes última hora, de que la gente ya quiere salir por patas no sé yo Objetivos, Lo primero, evidentemente, es la EMA 20. A partir de ahí, pues ya veremos a ver qué narices quiere hacer. Eh, en cuanto al fin de semana, mmm, parecía que podía ser mucho más volátil y no lo está siendo. Está bastante tranquilo dentro de la que ha caído. Así que, bueno, eso tampoco es malo. En cuanto a la vela de diario, eh, no es una vela bonita la que llevamos hoy. Tampoco es, una, una, es que sea una vela desastre. Estamos en una zona de soporte en la cual... Una, un martillo invertido puede decidir hacer un, una vuelta arriba pero yo no, de momento no la veo ¿vale? Eh, la vela semanal sigue siendo una auténtica basurita ahora bien, esto quiere decir que el domingo por la noche no puede hacer así irse para arriba y cerrar por encima que sería la pera limonera Sí lo puede hacer, claro que lo puede hacer eh, parece que el mercado quiere hacer eso pues no, ahora lo que a mí sí me gusta, dentro de lo malo ¿vale? es que nuestra línea de medias todavía está verde, es decir ha venido a apoyarse, si os fijáis, ha venido a apoyarse en esta línea de medias y ha hecho un pullback a esta línea de tendencia, que tenía toque, toque, toque, toque la rompimos y ha hecho un pullback ahora vamos a ver si nuestra línea de medias sigue verde y luego ya, bueno, pues se va recuperando poco a poco en semanal o tiene que hacer, como hizo aquí, una curva eh, ay, ay, ay, ay, para abajo, que también es otra posibilidad jodida, además el dibujo es muy similar, veis que, que cuando vino aquí en la media de 50, en la morada, con tanta línea casi no se ve, vamos a quitar ruido de por aquí, que esto ya no, todas estas líneas ya lo cuentan, ya contarán a lo mejor alguna en un futuro, pero ahora mismo no, eh, entonces la media de 50 veis que la pasó tuvimos una semana por fuera y luego volvió a entrar y ya nos fuimos a tomar por culo, como dice mi nieta pues, eh, ahora mismo hemos hecho lo mismo, muy parecido media de 200, la hemos perdido hemos subido, la hemos recuperado la hemos perdido, y nos podemos ir a tomar por culo puede ser el camino a esos deseados 10.000 digo, joder que no tío, estoy muy pillado, 10.000 ya pues no lo sé, a ver, yo no sé. Eh, hay, hay gente que ya dice, no, esto es el suelo, esto tal. Si a mí me preguntáis, si a mí me preguntáis si estoy más cerca o, o si yo soy de los que creen que podemos caer a, a 15.000, 14.000, 12.000, que podemos caer a esos, a esos eh, números, yo os diría, sí, yo soy de los que piensan que podemos caer a esos números. Vale. También pienso... Que antes deberemos debemos ir un poquito más arriba. Todavía no está todo perdido y ya nos vamos para abajo directamente, ¿vale? Podemos volver a tocar otra de 17 y volver a rebotar. Que esto, de verdad, esto le queda un huevo. Es que yo eh, estoy flipando porque hay gente que ya piensa que esto ya es irse para arriba, que no, que no, que no. Y gente que cree que en octubre y noviembre ya va a ser la pera. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Ni mucho menos, ¿eh? Lo único que hay que decíamos, bueno, pues después de la caída te ha un rebote, vale, pues estamos teniendo un rebote, además un rebote bastante majete. Ahora bien, no ha llegado a ningún objetivo. Y si no llega a ningún objetivo, antes de empezar de perder este mínimo, ya os digo yo que nos vamos a los 15, a los 14 y a los 12. Porque no ha demostrado ninguna fuerza, igual que no demostró este momento aquí. Tuvimos la caída, esperamos un poquito, consolidamos la zona y no llegamos a, a tocar los mínimos, ¿vale? Que, tú, que, que donde nos apoyamos anteriormente, eso es debilidad y nos fuimos para abajo. Ahora, si volvemos a hacer exactamente lo mismo, nos volveremos a ir para abajo con fuerza, con bastante fuerza. Ahora bien, nos van a dejar todavía algunos días, es posible, ¿vale? Es posible. Antes de terminar de bajar pueden meternos una trampa, pues sí, podría ser pero yo sigo pensando que todavía queda muchísimo camino, que los datos del, ter del tercer trimestre, eh, por mucho que no estén maquillando muchas cosas, van a ser jodidos, y que mucho ojo, porque pueden, todavía, todavía, queda, todavía queda mucho camino. Como yo digo siempre, para una criptoprimavera en primavera, ya está la primavera, no veo ningún movimiento más allá de lateralizar, bajar, subir, pero en un canal... Eh, de momento, bajista seguimos, os vuelvo a recordar que seguimos, estamos en cripto invierno, estamos en un mercado bajista, que esto hay demasiada gente que se le está ya olvidando, demasiada gente, y eso sí me preocupa, porque nos dejamos llevar por muchos impulsos, yo también, eh, cuidado, eh, o sea, esto es para todos, pero, oh, ostris, eh, de verdad, que no se os olvide eso, que no se os olvide que estamos en un mercado bajista, y que podemos meter la pata hasta el cuezo. Hombre, la metemos todos, que somos humanos, ¿vale? Pero mmm, vigilar bien el respaldo que podáis tener para, para poder consolidarlo todo, ¿vale? Básicamente es, es un poco lo que os quiero decir, ¿vale? Porque no ha pasado nada en el mercado, más allá de, eh, en el día de hoy, bueno, tené, tuvimos un suelo, esta parece que si, si, hace, si esto es un mínimo y hace otra subida pues estaría bastante bien pero me parece que de la zona de 21.300 no creo que pasemos hasta que no habrá en el futuro del CMI y se decía en qué dirección va a ir la semana que viene Bitcoin o cómo va a iniciar la semana ojalá nos fuésemos más arriba y pasásemos esa media de 200 semanal que la tenemos en la zona de los 22.800 aproximadamente ¿Vale? eh, eso sería muy bonito de momento tenemos también el total market un poquito desgastadillo perdiendo la media de 100 y hoy está intentando, veis que ha intentado volver a recuperarla pero no ha podido o sea que se nos ha ido un poquitito para abajo y, y, y mmm, a Ethereum que lo tengo por aquí ¿Dónde estás, ETH? ¿Dónde estás? Por aquí. Pues perdiendo la zona de soporte, que era bastante buena. Y de momento, media de 100 y línea de tendencia. ¿Veis? Esta línea de tendencia es súper importante. Un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques como soporte. Resistencia en esta zona. Pullback hizo y pullback a Bemus en este momento. Eh, con la media de 100, ¿puede ser una zona posible rebote posterior? Puede ser. Puede ser, ¿vale? Para un pequeño rebote y, y luego ver si seguimos cayendo. ¿Que nos pueden dar sorpresa ahí que esto se dé la vuelta y subir? Por supuesto que sí, ¿vale? Pero eh, yo no las tendría tan claras. <risa> bueno, en cuanto a... Bueno, esto es el total. La dominancia de Bitcoin. Ahí va. ¿Qué ha pasado? Pues que ha metido un arrechuchón importantísimo. vale, Ayer pegó un bajón y hoy ha metido un subidón. Esto es muy malo. Esto es malo, igual que, igual que el resto que hemos visto, malo, muy malo, perder 200, pues esto es malo, malísimo. Eh, puede haber sido una falsete y luego se irse para abajo, no lo sé, pero si Bitcoin empieza ya a subir desde aquí, mmm, nos vamos a meter en una castaña importante, ¿vale? Eh, no quiere decir que algún día no pueda subir y esas cosas, pero uf, uf, se pone feo, se pone bastante feo. En cuanto a nuestras queridas acciones tokenizadas que las tengo por aquí, quiero ver esto. El Joro. el uh, oro, aquí está. Cataplón, importante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis días seguidos cayendo. Hoy, bueno, pues tonteando como es sábado, pues ya sabemos lo que hay. Y esto no es, sigue siendo malo, muy malo, mal. Vais, vais, vais. Eh, más tenemos por aquí. ¿Qué tenemos? Algorand, oh, nuestra querida joyita Algorand que se nos fue a la mierda y por no vender en su momento pues yo estoy ahí pillado con Algorand, ¿vale? Yo tengo la operación pillada, no la voy a vender ¿Por qué? Pues muy sencillo porque tenemos una zona de suelo y en el momento que haya cualquier tipo de reacción, pues se dará la vuelta y ya está y además que solamente es una cuestión de tiempo es decir, cuando tú eh, coges un Alcoin ya que te quedas pillado unos meses a lo mejor incluso pues, pues bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero si estamos en una zona de posible suelo es bastante probable que en un momento dado se recupere, porque fijaros que se iba a producir un cruce brutal de la media de 50 con la de 100. Y bueno, si el mercado decide dar un respiro en cuatro días, ha vuelto a arriba Con lo bueno, cual, a no ser que la compense con alguna otra entrada que haya hecho y me merezca la pena quitármela, aunque sean pérdidas, la voy a mantener. La voy a mantener porque Algorand no es una Alcoin de las que digas me voy a ir al carajo. Vale. Eh, el resto de altcoins, pues bueno, pues la mayoría aquí lo vemos. A ver si ahí va, ¿qué ha pasado aquí? Estoy en acciones tokenizadas, vaya hombre, pares contra el dólar. Vamos a verlo. Pom pom pom en cambio positivo. ¿Qué tenemos en positivo? Bueno, je, je, je, esto es tremendo. NKN ha metido un pepinazo brutal. Pues eh, esto, esto no es normal, es decir, Bitcoin como está y que estas altcoins estén pepinando para arriba, pues tremendo. Pon, fiat. Los library Decades, igual, otro 13%. Melos, 12%. Tremendo, ¿vale? Eh, RLC, Bell, ARPA, 9,39. Y mirar el pepinazo que ha metido la media de 200. Siguen intentando ir a por el mismo objetivo. Es decir, esto no... Yo no veo que haya terminado. Por eso digo, es probable que la semana que viene nos dé un respiro. Las altcoins están jugando a eso, aunque es sábado, ya lo sabemos, y sábado es, bajete, es día de altcoins, y es tremendo, eh, TKO, NACA, Monero, 471, muy bien, después de la que cayó, pues intentando recuperar la media de 50, eh, ostras, esto, con una caída así de Bitcoin, sea fin de semana, sea lo que sea, no es normal que las altcoins estén haciendo esto, hasta search está subiendo este dinero gratis, XPR, CAKE, 3.30 y pico, ¿Vale? Los cortos de Bitcoin se frenan un poquito. ¿vale? Aquí el 50% del canal, de momento paraditos aquí, va a, a la espera, el fin de semana, a la espera de que ver qué narices es lo que realmente pasa mañana. Mainframe por aquí, Mir, Tron. ¿vale? Entonces hay bastante verde, más de lo que debería haber con la que está cayendo. vale 50% verde y luego en pérdidas gordas, gordas, gordas, no hay nada. CTR 10%, bueno, por significar algo. Pero es que el resto no tiene grandes pérdidas. No es ninguna barbaridad. Tener en cuenta la que está cayendo o la que ha caído. Y sin embargo, no, no, no, no. No están, no están las altcoins perdiendo nada del otro mundo. En cualquier momento, pegan un bote, ¡pum! y para arriba. Y muy atentos también a las altcoins contra Bitcoin. ¿vale? Porque empezarán a dar oportunidades. Bien, dicho esto, no me enrollo más. Terminamos con Bitcoin. Vemos que la semanal. Vamos a verlo aquí. Uh, en esta, no, en esta, aquí vemos que la semanal eh, era, pues está un poquito fea, ¿vale? Pero, y además, vemos cómo ha ido semana, esto es muy importante, ¿vale? ¿Veis cómo ha ido subiendo el volumen? Pa, pa, pa, pa, pa. Está, eso está muy, muy, muy bien, eso es muy bueno, aunque, aunque al final estemos cayendo ahora mismo, no importa, ¿vale? Pero que el volumen haya subido, fijaros, ¿eh? No teníamos un volumen de este tipo en tanto tiempo, aquí bueno, un poquito, desde el COVID. Más o menos, bueno, y ni siquiera, ¿eh? Cuidado. Entonces, está muy, muy, muy bien. Eh, alguien me decía, joder, pero entonces alguien está comprando esta caída, esta, esta última estos últimos días. Hombre, no se os olvide jamás, nunca, nunca, que todo lo que vemos rojo alguien lo está comprando y este volumen es brutal brutal, estaros muy atentos al volumen, vale eh, diario fijaros fijaros, todo esto y mirad toda esta zona rancia de volumen toda esta zona rancia de volumen esto me dice mucho vale. aunque hayamos tenido momentos en los que nos han soltado mucha mierda, vale, pues nos han soltado han, han distribuido ¿Vale? pero ese intercambio que está viendo, alguien está guardando también mucho Bitcoin y creo, creo y a lo mejor me equivoco que muchas de las grandes ballenas lo están haciendo en formato del fin es decir, están haciendo cuentas más pequeñas para que no se noten los movimientos, y esto es lo que yo creo, esa es mi conclusión que a lo mejor es errónea, posiblemente sea muy errónea, porque yo me equivoco mucho, y poca leche más en fin, bueno, esta vela mirar de una hora, parece que quiere abrazar la anterior. De todas formas, lleva 19 minutos. Tampoco es importante hasta que no consolide. Tire por ahí, no hay absolutamente nada. Ojalá sea un doble suelo, un suelo un poco más alto que el otro y vaya a hacer un máximo. Y bueno, pues empiece a, a poquito a poquito a tirar. Pero de momento, yo tampoco mmm, me estoy estoy a la espera de nada significativo. Aunque los volúmenes, vuelvo a repetir están siendo bastante, bastante decentes. En fin, chicos y chicas, lo que digo siempre, invertir con muchísima cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.